Hola, familia, continuamos con estos videos cortos para los nuevos jugadores. En este video les voy a explicar sobre los colores de las propiedades. Qué significan todos estos colores? Cuando llega un nuevo jugador al canal de Discord, una de las primeras preguntas que nos hacen es por qué no puedo comprar una propiedad? Así es que este video creo que les ayudará muchísimo a entender qué propiedades pueden comprar cuándo las pueden comprar y lo que tienen que hacer para comprarlas. Cuando empiezan en Appland, su explorador estará viajando por el metaverso solito, perdido, como si nada, buscando dónde comprar. Cuando se acercan a una propiedad que aún no se ha comprado, que es nueva, que no se ha minteado, lo que le llaman el mint, ¿vieron aquí? Cambia de color gris a color verde claro este color verde claro quiere decir que nadie nadie ha comprado esta propiedad es una propiedad nueva como jugadores nuevos ustedes van a poder comprar estas propiedades verdes color claro solamente compren estas propiedades por favor estas propiedades verdes oscuras son propiedades que ya son de otros jugadores y las pusieron en el mercado para venderlas por favor, no compren estas propiedades al principio. Otra cosa, ven aquí que dice FSA. Estas propiedades FSA son especialmente para jugadores nuevos de nivel visitante o para los jugadores de nivel uplander. Como jugador nuevo, solamente compren de estas propiedades FSA verde claro. Si compro una propiedad, se va a cambiar de color verde a color azul en esta, estas ya son mis propiedades vamos a comprar otra si la quiero comprar me pregunta seguro que quieres comprar esta propiedad por 5208 UPEX le voy a poner que sí que no soy un robot en el momento la transacción se está haciendo en el blockchain pero como pueden ver ya cambió de, de color todas estas propiedades azules zonas que tengo en la ciudad. Así es como se dan cuenta cuáles son sus propiedades. Propiedades de color azul claro, estas que digan FSA o no FSA, son propiedades de otro jugador. Ya este jugador las compró. Si las ponemos a la venta, cambiarán a color verde oscuro. Así es como uno se puede dar cuenta qué propiedades están a la venta en este barrio. Estas propiedades de color azul claro, ya los compró alguien, pero no están a la venta. Recuerden lo que les dije, que estas propiedades FSA solamente son para jugadores nuevos o jugadores de nivel Aplante. Si yo quiero comprarla, miren lo que me dice, que no me van a dejar. Yo no puedo comprar propiedades FSA. Muchos jugadores dicen, no puedo comprar una propiedad, Ulises. Miren, estoy aquí en el barrio, quiero comprar esta FSA. Soy jugador nuevo, pero no la puedo comprar. Las que son de color gris no se pueden comprar porque no están cerca de la propiedad. Si me acerco a, mí, es a mi propiedad, a esta que tengo aquí cerca, miren cómo ya cambió de color. Una vez que se pongan de color verde claro, quiere decir que ya se pueden comprar, ya estoy cerca, mi explorador ya está cerca de estas propiedades. Como habíamos dicho, no la puedo comprar, pero si quiero comprar esta color verde claro, no es, no es FSA, la puedo comprar. Muy importante al empezar saber qué significan estos colores. Otra cosa que también puede pasar, no sé si se puedan dar cuenta, pero ven que este color gris está un poquito más oscuro que este color gris. Si me acerco a esta propiedad, no cambio de color esta propiedad. Cuando dice NA, quiere decir que no está disponible, que esta propiedad no está a la venta por cualquier razón. La están guardando, no sé, pero hay muchas propiedades así que no se pueden comprar cuando están de este color gris clarito ¿Ya vieron cómo este ya cambió de color era de gris como de este color gris oscuro esta es color gris clarito y dice NA por eso no pueden comprarla no está no está disponible más que nada por alguna razón no está disponible así es que tienen que tener a su explorador cerca de la propiedad que quieran comprar para que cambie de, de color esa propiedad miren como ya cambio todo, menos esta, porque es de color gris clarito. Un concepto muy fácil, pero es uno de los mayores problemas que tienen los jugadores nuevos. No saben por qué no pueden comprar las propiedades. Otra cosa, no se pueden comprar propiedades en otra ciudad. Si quiero comprar en Kansas, a ver, vamos a ver. Miren, no me da la opción de comprarla. ¿Por qué? Porque no estoy cerca. Mi explorador tiene que estar cerca de estas propiedades. Para que cambien de color, si no, no se va a poder. Bueno, familia, espero que estos videos les esté ayudando un poquito a entender el juego. Los esperamos en el canal de Discord. Dejaré todos los links en la descripción del canal. Dejaré el bonus de 6000 UPEX para empezar, que encontró Urban, como siempre. Pregunten, pregunten, pregunten en el canal de Discord para que los ayudemos. Que tengan un bonito día, familia. Dejen un like, por favor, eso nos ayuda mucho para que los jugadores nuevos sepan cómo empezar al encontrar estos videos. Y como siempre, nos vemos despuesito en el metaverso.